En alemán, integrante de los Siempre Sospechosos de Todo, una organización conformada por artistas, abogados y trabajadoras sociales. Nuestra organización surge en 2017 a raíz de la detención ilegal de Daniel Alemán, un joven a quien la policía le puso una libra de marihuana y lo acusó de tráfico. A partir de esa experiencia, y a través de la, organi de la indignación también que ocasionó este hecho, artistas, gestores culturales y familias de víctimas de detenciones ilegales se articularon para trabajar en la denuncia de estos casos. Ese es el origen de los siempre sospechosos de todo. Primero la indignación que movió a artistas y luego familias que se empoderan y se toman la organización para denunciar estos casos de violaciones a derechos humanos. Nosotros trabajamos en El Salvador, específicamente en San Salvador, que es la capital, pero conforme han pasado eh, los años, también estamos trabajando en el occidente del país, específicamente en Sonsonate y también en la zona oriental, que es que estamos creando redes en esa zona del país. La experticia de los siempre sospechosos de todo es la comunicación, el uso del arte conceptual para plantear, comunicar y problematizar eh, temas como la estigmatización y la criminalización contra las juventudes, vulneraciones a derechos humanos que viven las personas privadas de libertad y su familia y también los defensores del medio ambiente, en su mayoría población indígena salvadoreña. Ante la pregunta, ¿qué posición política nutre a los siempre sospechosos de todo? Pues, en un primer instante, decir que nuestras prácticas son anticapitalistas, anti-colonia, es decir, el intento de ser decoloniales y antipatriarcales, nuestras prácticas, mensajes, apuntan a que el castigo no es la solución para los problemas de inseguridad y de violencia pandillería que enfrentamos en El Salvador, que principalmente se concentran en las juventudes. La represión de la delincuencia tiene un objetivo, las juventudes en El Salvador, por lo que no creemos que la cárcel sea la solución a estos problemas estructurales, a estos problemas que tienen raíces más profundas. ¿Cómo nos ha afectado esto en la gestión de nuestros proyectos y de nuestras prácticas? Primero la estigmatización, el, el equipo, los integrantes y las y los integrantes, como siempre se de todos. todo, hemos sido estigmatizados por defender los derechos de la juventud de las personas, la libertad de sus familias. Se nos criminaliza, se nos acusa de ser defensores de las personas que cometen Además con nuestros mensajes que si por decirlo de una manera no llevan ese filtro de la corrección política sino que nuestros planteamientos intentan ser eh, agudos, oportunos pero también con nuestros códigos o con los códigos que creemos que van a desmontar ese otro código hegemónico eh, hemos sido también víctimas de ataques en junio de 2021 eh, incendiaron el, el carro de uno de nuestros integrantes, del artista Crack Rodríguez. Debido a eso, tuvimos que mover nuestra sede de San Salvador hacia otro departamento, el departamento de Cuscatlán, que es donde estamos ahorita. Hemos tenido que trasladar nuestra sede por seguridad, de, por la seguridad de nuestra integridad física, psíquica y moral. Esos son algunos ejemplos de esos obstáculos que hemos enfrentado por nuestra, por nuestra de la cárcel y también con un enfoque de justicia restaurativa Gracias a la beca catalizadora de teorética, actualmente los siempre sospechosos de todo realizamos el proyecto Desmontando el código hegemónico Este proyecto consiste en una serie o inicialmente consistía en una serie de intervenciones siempre con los mensajes o los temas sobre criminalización estigmatización, bienes naturales pero que en el camino, con esos imprevistos que surgen, nos vimos también en la necesidad de incorporar el elemento legal, es decir, asesoría jurídica. No siempre se aprovecha de todo, aunque el componente principal o la experticia está en la comunicación, el componente legal ha sido infaltable desde nuestro origen y por lo tanto creemos que debemos sostener este elemento. ¿En qué consiste? El abogado que nos apoya eh, brinda asesorías jurídicas a familiares de personas privadas de libertad y a personas también que han sido eh, víctimas de detenciones ilegales. Y Gracias a este proyecto, de el acompañamiento del trabajo social, es decir, cómo con las familias de las personas privadas de libertad construimos vínculos para poder generar un frente de resistencia ante las vulneraciones de a derechos humanos. En ese componente entra nuestra compañera Katherine García, la trabajadora social que acompaña actualmente a los siempre sospechosos de todos y a las familias de personas privadas de libertad con quienes trabajamos. Entre los aciertos que consideramos dentro de este proyecto ha sido hacer esa triada, el componente de acompañamiento desde el enfoque del trabajo social, el área jurídica, las asesorías y el componente de comunicación, que es, si lo vemos como un triángulo, la comunicación es la base de estos elementos, nuestra experticia. Eh, un, si digamos, eh, aparte de los aciertos, esas sorpresas con las que nos hemos encontrado, pues esas son a nivel coyuntural. ¿Qué quiere decir? Actualmente el gobierno del presidente Nayib Bukele aprueba leyes que vulneran el derecho a la libertad de expresión y de asociación. En estudio de eh, la Asamblea Legislativa, que es el Congreso Nacional, tiene en estudio la ley de agentes extranjeros. Es decir, una ley que va a prohibir de alguna manera o retener las donaciones que antes las organizaciones de sociedad civil recibían con sus respectivos controles, pero ahora el Estado va a tener un control de los fondos que vienen de organizaciones internacionales. Eso nos pone también en una situación de qué vamos a hacer cuando a nivel estatal, es decir, cuando el gobierno de le pruebe que no cualquier organización va a tener acceso a fondos, y eso todavía peor aún cuando como organización no contamos con la personería jurídica por todos los procedimientos burocráticos que ponen y porque al final de cuentas legalizan en este país o le dan la personería jurídica a las organizaciones afines al oficialismo. Ante estas problemáticas e interrogantes también vimos que era necesario fort seguirlo fortaleciendo como organización ¿En qué sentido? En el equipo, una estrategia de autosostenibilidad por reforzarnos con equipo para poder dar servicios, para poder captar fondos y no depender estrictamente o en un 100% en donaciones internacionales. Estos elementos han confaulado, eh, convergen también en este proyecto desmontando el código hegemónico siempre sostener el componente jurídico, el acompañamiento y, por supuesto, el activismo, pero también como organización nos sostenemos con nuestras propias estrategias. Eh, eso es desmontando el código hegemónico, eh, una de las tantas sorpresas también, a que ha sido a nivel... Coyuntural, algunos desaciertos que podríamos eh, mencionar en este momento, pues en la ejecución. Actualmente el nivel de ejecución es muy bajo del proyecto de el código hegemónico por los mismos imprevistos que se han presentado tanto en la coyuntura nacional y al mismo tiempo como organización nos hemos enfrentado, bueno, a lo que todo el mundo ahorita, la pandemia, elementos que se han enfermado eh, de COVID-19. La virtualidad también, que pese a ha resultado, eh, eh, ha sido también un elemento que nos ha ayudado a seguir con nuestras actividades, pero también no ha sido del todo tan acertado. Son esos grandes imprevistos con los que estamos sorteando para hacer nuestras acciones en el marco de la beca catalizadora y poder ejecutar el proyecto de Desmontando el Código Hegemónico.